que es como un Queenstown en pequeñito, no está tan masificado, no hay, no hay tantos turistas quizá, es más, o sea hay turistas, pero no tantos como allí, allí era un perfil quizás más joven, más eh, perfil fiestero, eh, y no sé, nos ha gustado también, hemos visto este lago y nos hemos metido. Y en la que vamos a vivir los próximos 15 días, así que ya os lo enseñaremos y nada, nos vamos a al agua. Dos horas subiendo y acabamos de llegar a uno de los sitios más emblemáticos de Nueva Zelanda donde todo el mundo se hace la foto para Instagram.